Hola trader, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? La explicación que te tengo preparada a continuación en este vídeo no tiene desperdicio. Es que ojalá alguien me hubiera explicado esto hace 10 años cuando yo estaba haciendo primeras operaciones intentando pues, ganar algo uh, especulando en los mercados financieros. Te voy a poner uh, primero la grabación de la operación que hemos hecho, porque uh, la explicación viene rescatada de un uh, directo que hemos hecho hace unas semanas en nuestro canal de YouTube y un alumno nuestro uh, después de haber visto la grabación de ese directo nos ha comentado que la reflexión que hemos compartido justo después de haber cerrado eh, este trade eh, le ha parecido muy interesante y después de haber visto esta grabación yo uh, pues de, eh, efectivamente pues ha decidido uh, hacer este vídeo y compartirla contigo pero antes me gustaría que vieras la operación en sí, a lo mejor te la pongo en cámara, lenta y, en cámara rápida perdón, y, y luego uh, te pongo lo que, lo que ha sido el aprendizaje. Quédate hasta el final del vídeo porque me gustaría hacerte al final una rápida pregunta. Yo creo que merece un like esta entrada, eh, como la hemos sí. explicado, como la hemos visto uh, por la cinta. Y reforzar aquí dos conceptos que hemos um, hablado al principio. Um, un trader realmente necesita tener claras dos cosas. ¿vale? Primero, y, y lo más importante, control de riesgo. Poniendo el ejemplo, esta entrada que acabamos de hacer. Acordaros que eh, os decía, os expliqué la lógica de entrada y en vez de correr detrás de precio, porque el precio cuando empecé, os empecé a plantear la entrada, estaba por aquí, ¿no? Podría haber hecho la entrada desde aquí, porque yo ya la, la, la, la veía venir. Sin embargo, ejecuté mi entrada por aquí. ¿Por qué lo hice? Por el tema de control de riesgo. ¿Me explico? Porque si hubiese puesto la entrada donde yo tenía claro ¿no? cuál va a ser la lógica de mi entrada, entonces el riesgo se quedaría... Este sería el riesgo, ¿vale? Y no me cuadraba. Yo no puedo asumir un riesgo de 70 y pico ticks por operación. O sea, que no tengo tanto dinero en, en el depósito, en la cuenta, para poder asumir este riesgo. Por tanto, lo que hice es eh, pues esperar esperar a que el precio llegara a un punto en el cual yo, siguiendo la misma lógica que la entrada, puedo ejecutar o de ejecutarla con el riesgo mucho menor. Y todo esto lo puedo hacer y lo puedo uh, gestionar gracias a que veo la entrada de volumen. O sea que no pongo el stop loss detrás del mínimo o del máximo, sino veo dónde entran los vendedores. Donde veo este esfuerzo sin resultado, veo esos vendedores atrapados y ejecuto mi entrada. ¿Me podéis confirmar con un símbolo de más, si esto queda claro? De que lo más importante, independientemente de si queréis superar con el volumen, si queréis superar con otra estrategia, el, lo que sea, la estrategia que sea, debéis entender que sois gestores de riesgo. Podéis hasta tener la razón con la entrada, pero si no uh, os... Si no os enfocáis en, con, en conseguir un buen ratio beneficio pérdida, si, no, si no conseguís controlar bien el riesgo, incluso con una entrada a la cual el mercado os da la razón, os resultará perdedora. Porque entráis con precipitación. Porque entráis con un ratio beneficio pérdida que podrías haber conseguido un ratio mucho mayor. Fijaros el ratio de la entrada que he conseguido yo en esta entrada. Esto ha sido el riesgo inicial. Salida... Con el primer contrato y esto es salida con el segundo. Esto es el beneficio y esto es el riesgo. O sea que podéis ver la relación y estamos hablando de una contrapendencia. ¿no? Estamos hablando de una operación donde a lo mejor hemos conseguido dos bueno, a uno seguro, incluso 3 a 1. Y el segundo ingrediente, ¿no? el segundo principio súper importante que todos los tres hemos de tener en cuenta es ser disciplinado o sea que es tener una lógica clara detrás de nuestras entradas ¿por qué entro? ¿dónde entro? ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedo conseguir que mis entradas sean replicables? que yo pueda hacer esta entrada hoy en Nasdaq mañana en el CL y, y pasado en el mini S&P 500 ¿no? y que siempre sea la misma lógica tener una lógica clara, tener, ser disciplinado y controlar bien el riesgo realmente no necesitáis Absolutamente nada. No necesitáis nada más. Los que estáis de acuerdo conmigo, por favor, ponedme... Estoy de acuerdo contigo, Eric, por el chat. Porfa. ¿Tan largo? Tan largo. Los que estáis de acuerdo conmigo, los que a lo mejor acabáis de entender esas dos, esos dos pilares, ponedmelo por el chat, porfa. Quiero verlo. Porque es que estoy cansado de de corregir siempre los mismos errores de la gente que está aburrida por operar de la gente que quiere operar en, todas las, uh, en todos los directos de ver los comentarios cuando la gente entra en los directos y se queja o uh, pone comentarios de que oye no hay entradas, sí que es verdad que no hay entradas en todas las sesiones cuando las hay cuando las hay hacemos una entrada con, eh, con, un, con un ratio uh, con un buen ratio y a lo mejor con Hacer una entrada o dos entradas al, a la semana, realmente a lo mejor tienes el mes cubierto. Porque no se trata de hacer muchas entradas al mes. No se trata de hacer entradas en todas las sesiones que, eh, que estamos frente a las pantallas. Se trata de ser disciplinado, coño, vuelvo a repetirlo, no sé, no sé, no, no sé qué, eh, cuántas veces ya lo he repetido en esta sesión, y controlar bien el periodo. Perfecto, perfecto. Incluso le dice que sí, que sí, que es muy buen trade. Todo claro. Otra también, otra, otra cosa eh, que veo que la gente suele uh, en lo que suele fijar es oye, pero si no hubiera si no hubiera cerrado, pues ¿cuántos ticks? No? O sea, que podría haber aprovechado más esta entrada creo que es, también es una, o sea, que es una es una visión errónea debemos cumplir con nuestro plan y estar contento con ello o sea que el precio me puede dar ahora 200 o 300 ticks más me da absolutamente igual yo he cumplido con mi control de riesgo eh, normalmente eh, según mi plan mi plan de trading entro, hago operaciones en contra de tendencia con 1 a 1 en esta operación he podido sacar incluso más, así que pues, estoy súper contento. Si el precio me, me da 200, sube ahora 200 ticks más, bueno, pues no es mi, no es mi entrada, no es mi, no es mi tipo de operativa, ¿no? digamos. Antes de cerrar el vídeo me gustaría hacerte una pregunta. Como has podido ver, constantemente llevamos a cabo este tipo de sesiones de trading en vivo. Y la verdad es que a nivel equipo... Hacer una sesión de este tipo nos cuesta muchos recursos. No solamente porque tenemos que conectar dos personas uh, para que uno pueda uh, seguir el mercado y el otro pueda gestionar uh, las dudas por el chat. O bueno, entre los dos, ¿no? Llevar esta sesión porque parece que no, pero hay bastante carga de trabajo. Y no es solamente los recursos, digamos, de tiempo, sino el, el, el la carga emocional de estar operando en vivo, e indirecto delante de 100 o 200 personas poniendo en riesgo tu capital y no solamente estar centrado en lo que eh, ves en el mercado, analizando el mercado, llevando a cabo y gestionando las operaciones, sino poder atender las dudas por el chat, poder interactuar contigo uh, respondiendo ¿no? la, la, las dudas que vayan surgiendo. Vemos que dentro del sector, en la red hispanohablante, hay muy pocas academias, hay muy pocas personas que realizan ese tipo de operativas. Entonces Me gustaría preguntarte, primero, uh, que compartas tu opinión si has sido partícipe de una de estas sesiones, qué es lo que más te ha gustado de estas sesiones y dos, si te gustaría que siguiéramos uh, impartiendo estas sesiones de trading en vivo y si vas a partic participar en ellas, ¿no? porque de esto se trata, que tú seas partícipe de estas iniciativas, que podamos interactuar contigo, que podamos operar y compartir nuestra manera de analizar y operar en los mercados financieros a través de volumen, a través de las herramientas de Order Flow. Nada, eh, con esto cierro el vídeo. Te dejo dos, por aquí dos listas de suscripción para que puedas profundizar más en el tema de análisis de volumen, operativa de volumen. Y te dejo por aquí en el centro el botón de suscripción por si todavía no eres suscriptor de nuestro canal. Suscríbete ahora mismo, mira las listas de reproducción que te dejo. Y nada, espero verte en uno de los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!